It's time for, time for truth, it's time for, time for truth, it's time for, time for truth, it's time for truth. Por eso que hoy, cuando Alicia me preguntó, nunca he querido dar, dar eh, gran divulgación en las, eh, en las ondas, sino muy, muy directamente porque es un tema que crea tanta búsqueda de terapeutas y de recursos, hay tanto mangoneo económico en toda esta búsqueda, y tanta búsqueda de milagros, que me da pánico salir en las ondas. Pero bueno, hacemos una excepción. Por lo tanto, comentaros que, que yo únicamente soy un acompañante en estos 26, 27 años que llevo pues, viviendo situaciones de estas, no me dedico porque no soy psicólogo, mi hija de y ha podido vivir hospitalariamente situaciones determinadas, pero lo que he hecho es acompañar y ha ido muy bien porque eh, eh, paso temporadas. A mí me sería imposible acompañar pues, cada mes, con pues, cinco o seis personas. Va por, eh, por oleadas. Eh, igual un año me paso sin y esto me da un gran respiro a mí porque claro situaciones de sí. esas es estar preparada también para tu propia muerte y para las vivencias más allá de la muerte y, y bueno. entonces eso cada terapeuta que se dedica a esta profesión sabe su límite el límite yo lo conozco muy bien por lo tanto está muy bien que las personas conozcan mi límite porque no vienen porque es que además no hago una medicina de, de que la gente venga al contrario, hago una para que las personas se marchen, uh -huh. no vuelvan y aprendan a sub, con sus recursos. No es así exactamente, pero creo en poca dependencia porque incluso a veces me dicen bueno, es que no has aceptado nada, es que no has dicho gran cosa. Es que no tienes que decir más porque estás muy bien. Otra cosa es que tú te tengas que trabajar personalmente. Pero ni hagas caso a la analítica, ni a la ecografía, ni a esto ni lo otro. Porque te están creando una enfermedad que no existe. Igual lo que has de focalizar es en tu crecimiento, pero no en tu enfermedad. Que la sociedad o que los medios sanitarios te han creado. Entonces me dedico a estas cosas, a que las personas quitemos peso de, del saco y no pongamos más. Sino que no nos despistemos y vayamos al, al centro de las cosas. ¿Sí? Por lo tanto... Okay que hoy hablaremos, no busquéis una excelencia como terapeuta, no. Como decía algún compañero hace años, es que eres un poquito, eh, estás entre dos aguas, sí, sí, sí, porque la complejidad de la actividad tumoral es tal que quien no diga que está entre dos aguas, es ¿sí? muy compleja. A grupos los recursos o oficiales como los complementarios. Muy compleja muy compleja porque estamos en una situación sociológica más o menos así o sea yo tengo una primera crisis tumoral tengo mi mi crisis estas crisis puedo vivir, puedo morir o puedo quedar con limitaciones y la vida me da haciendo cada 5 o 10 años una crisis o sea, difícilmente volveré a la situación de la que provenía difícil por lo tanto Estamos delante de una situación que eh, es, es activa, que es, es menos actividad, eh, presenta crisis, cada vez me planteo si moriré, si no moriré, eh, tengo que hacer una analítica, no sé cómo irá, me paso 3, 4, 5, 10 días antes de hacer la analítica, o aunque ha resultado mal, muy eh, afectado. Y revivo mi primera muerte que surge en la primera crisis. Y eso es una situación de la, marinera, de la marinera. Por lo tanto, donde además tendremos que utilizar, con el mínimo error posible, tendremos que utilizar todos los recursos. No solamente hospitalarios, diríamos alopáticos. sino tendremos que utilizar todos los recursos que hoy lo que haremos es desarrollar desarrollarlos para poder tener criterio y en un momento determinado una pues ser también maestra de su propia decisión y de su propio cuerpo ¿no? si sí, es cierto que hay situaciones en que nosotros podemos después de una primera o segunda crisis a una inactividad absoluta eh, serán estas situaciones el comportamiento sociológico vendría dado por un poquito por este tipo de curva mal hecha pero que representa un poquito los vaivenes y los momentos y las intensidades de las crisis a lo largo de la vida a lo largo de la vida. por lo tanto estamos ya diciendo de que no estamos de una, delante de una situación mortal sino que tiene un comportamiento a lo largo de muchos años a lo largo de muchos años es como yo un infarto pues, eh, no es necesariamente mortal puedo morir evidentemente pero me da la vida la posibilidad de ir viviendo eh, durante un tiempo el que sea 80, 80, 90, 100 años 70, lo que sea otra característica muy importante es que eh, es una situación la del tumor es muy individualizada o sea todo el, todo el sistema eh, de enfermedad curiosamente actualmente se, se, se denominaba sistema obligatorio de enfermedad, no sé si os recordáis eh, cuando era Seguridad Social, Instituto de Previsión ahora se llama Sistema de Salud o sea, bueno a de cada... bueno, todo nuestro sistema de enfermedad sitúa el tumor tratable sin tener en cuenta nada de lo que pasa en el exterior, pero es un individuo que se ha manifestado el tumor por lo tanto te tratamos individualmente y eh, todo lo que hay fuera de la del de la radio, de la, del autotransplante, lo que sea, no sirve para nada. Esta es la mentalidad eh, básica, no exclusiva, ¿eh? porque hay hospitales que están cambiando. Pero eh, básicamente sería el mensaje y además que sería individual. Cuando el cáncer o el tumor nos está representando sociológicamente una enfermedad colectiva. Esto es muy importante. O sea, tan colectiva como puede ser eh, cuando nos hacen un planteamiento de, de quimio. Pues igual nos perjudicará. Pero eso es interesante que no sea un individuo, sino que sea un colectivo que se uniforme. Nos harán radiografías, y mamografías, igual nos perjudicarán en lugar de beneficiar. Nos darán un estrógeno, igual nos perjudicará en, en lugar de beneficiar. Y estas cosas deben de ser colectivamente explicadas, informadas. Porque eh, estamos ante un fenómeno que responde, eh, entre, a, entre otras eh, enfermedades, responde a un fenómeno fenomen, eh, eh, colectivo y, y social. Interesa mucho, mucho que sea únicamente tratable a nivel hospitalario, que lo demás no sirva para nada. E interesa mucho que como individuo te, te cojamos y te demos una paliza informativa y te digan eh, si no haces esto, no hay nada. El desamparo que hay eh, individualmente es increíble. Porque si o haces esto o no hay nada más. Es un sistema de pensamiento que... Eh, sociológicamente donde estamos donde estamos enmarcados por lo tanto son momentos todavía mucho más intensos para plantear una acción eh, colectiva de información colectiva para que la gente valoremos valoremos muchas de las veces entre 20 personas se ve mucho mejor que entre una persona y la familia que acompaña y esto hay gente muy aguda muy aguda que tras las consultas dice y pues no entiendo bien ese tratamiento que me quieren hacer oye, o esa monografía no la entiendo bien si hace seis meses me la hicieron me, la, me vuelven a radiar intensamente de nuevo o sea, hay gente que tiene capacidad eh, en la conversación de distinguir lo que le está diciendo el otro de lo que es cierto, de lo que no es cierto pero individualmente eso a veces nos es muy difícil porque vamos con nuestro proceso de muerte de duelo, qué pasará si es una segunda crisis, lo que sea ¿eh? Bien, una vez os, eh, hechas estas observaciones vamos a hacer este viaje eh, En este viaje eh, haremos una primera referencia a los cuatro elementos de donde pro provenimos aire tierra agua fuego a partir de estos cuatro, cuatro elementos al menos en nuestro sistema planetario o en nuestro sistema galáctico o eh, la inmensidad que sea contemplaría que gracias a estos cuatro elementos que hay en el aire en, en la tierra en el agua y en el fuego se daría la vida pero esa vida, para que sea una célula que se reproduce y reproduce tumoralmente, primero tiene que pasar por un microorganismo: una bacteria, un virus, un hongo o un protozoo. Porque si no, este carbono, oxígeno, hidrógeno, nitrógeno y fósforo no se situará en una orden que haga posible la vida orgánica y que la vida orgánica haga posible la vida celular eucariota como sería la célula tumoral una célula eucariota por lo tanto para que estos cuatro elementos seleccionen sus eh, energías tiene que haber unos microorganismos que son anteriores normalmente cuatro veces más que las células eucariotas estamos hablando de nuestros virus, nuestras bacterias nuestros gusanos, protozoos y nuestros hongos cándidas o legaduras como señal y que estos microorganismos tienen una relación intensa y hacen posible que aparezca la célula eucariota que es la célula vegetal y animal la que nos enseñaron que tiene unos 46 cromosomas una eh, línea exterior y un núcleo este micro, eh, microorganismo algunos de ellos como las bacterias tendrían esta configuración una línea externa membrana y una membrana interna que es un gran núcleo con mucho más Material genético que la eucariota. Esto es importante porque desde hace, bueno, hasta hace unos años nos decían que era esto: ¿eh? un mar interior, una membrana y un solo cromosoma. Eso ya está superado. ¿Eh? Por lo tanto, es una vida mucho más inteligente que la de la célula eucariota. Pero que la célula eucariota para vivir necesita de. ¿eh? los microorganismos que tenemos nosotros en el exterior que hay en el aire, en la tierra, en el agua, en el fuego que están representados en todos nuestros órganos o sea, diríamos que el aire, la tierra, el agua y el fuego es el macrocosmos y nuestro cuerpo es el microcosmos pero está formado de lo mismo que el macrocosmos aire, tierra, agua, fuego y todo un conjunto de microorganismos masivos que hacen posible generar vida ¿Eh? estos microorganismos se relacionan con la célula eucariota y le dan vida a la célula eucariota si estos microorganismos en un momento determinado están en otro equilibrio pues le darán otra vida y otra interrelación a la célula eucariota y lo mismo, si esta célula eucariota está en un momento de cambio como veremos hacia otro tipo de célula, pues también marcará otra interrelación con los microorganismos. Por ejemplo, sería, lo del papiloma, eh, dichos huma, eh, papiloma humano. El papiloma existe porque es un microorganismo como muchos otros que existen en nuestro organismo. Tiene unas 50 familias. humano bueno, no solamente están los humanos, están los vegetales, están los minerales y está en todos los animales, entre ellos nosotros ¿eh? ¿por qué? ¿qué hace a la función? entre otras cosas lo que hace es permitir que el huevo pase a mórbula. si no aquí se daría lo que sería el aborto o no seguiría la reproducción de adelante una de las funciones que se conoce que haría el papiloma humano hacer posible la reproducción de los seres que se reproducen y son unas 50 familias que hay escritas. habrá más porque es un proceso continuamente dinámico la clasificación de los virus y sus familias y sus especies y entonces cuando es una célula eucariota eh, normal, está en un crecimiento normal, pues estas familias, pues desde la 1 hasta la 50, existen en unas proporciones. Pero cuando esta célula se convierte en tumor, pues hay el 17, el 18, el 7 y el 9, que se presentan con mayor frecuencia, porque ha cambiado la característica de la célula eucariota. Es una célula ya masiva que necesita unos nutrientes, por lo tanto, estas poblaciones de microorganismos varían. Comento esto porque comentaremos a lo largo de, de la tarde que el viaje del tumor no tiene nada que ver con los virus. Los virus no tienen nada que ver en la formación. El proceso que ahora veremos, eucariota, de por qué se hace más cantidad de células, no tiene nada que ver con A pesar que cuando escribí el libro, ahora unos 12 años, eh, que lo tengo que cambiar, a pesar de que eh, yo creía que existía relación. Y me remito a una cosa muy interesante, una experiencia muy interesante que la pude eh, eh, leer de los Anales de la Medicina del año 1956. situamos a Sudáfrica 1956 allí están en, en Burnett en los años te recuerdas, no bueno, sé, en los años 80 nos pasaron sobre fibra y, y cáncer de colon, información de un digestólogo que se llamaba Burnett este hombre es, es un internista que recorre el mundo que en el año 56 está en, en Sudáfrica juntamente al micro, a mel, a mel, con el microbiólogo Steinbach Steinbar es conocido por la enfermedad del beso ¿eh? esa cosa que dicen que, que, que esa es el, el aumento este de glóbulos blancos de linfocitos que aparecen en amigdalitis todo eso ¿no? bueno pues están los dos y están trabajando con niños de 4 o 5 años con linfomas. Y entonces toman un ganglio y eh, ven que en ese ganglio, en esos ganglios, aparece un virus que no era clasificado. Hay que tener en cuenta que eh, comienza la clasificación de los virus en el año 1930, o sea, se llevaba únicamente 26 años. Ahora estamos prácticamente 60 años después, por lo tanto ya sobre 80 y pico de años, clasificando y todavía aparece el Zika y nos llevamos la mano a la cabeza. Aparece el Ébola como si fuese de un lugar de Ébola o del Congo, cuando está aquí también. Pero como se clasifica donde se descubre, se piensa que únicamente está allá. Y los alemanes y los españoles y los franceses, pues un 40-50 tenemos Zika y tenemos ébola en condiciones normales. Pues Steinbach, como microbiólogo, iniciando ya la descripción de los virus, dice, ostras, en esta muestra que me has hecho, Busnet, encuentro virus que no han clasificados si y les ponen nombre de Steinbach. Y dice, primera de, eh, conclusión. Como en estos niños con linfoma aparecen unos que ganglios con eh, eh, virus Steinbach que no eh, conocíamos, este virus produce el linfoma. Allí quedó durante unas semanas. Pero como gente seria, ellos mismos hicieron el contraestudio. ¿Y entonces qué vieron en el contraestudio? que niños de Sudáfrica del año 1956, de 4 o 5 años, que no tenían linfoma, tomaban su gambio y, no había, y había ese virus. La diferencia que notaron entre la población con linfoma y sin linfoma, si era en la presencia de esa proteína que nos han dicho que se llama anticuerpos. O sea que, ya comenzamos a saber que en una situación de tumor, nuestro propio cuerpo que genera el tumor también genera una respuesta para producir y tener controlado ese tumor a través de la capacidad inmunitaria de generar esas proteínas que son las diferentes eh, anticuerpos. ¿Eh? Sin embargo, esta segunda versión no pasó a la historia. Figúrenos lo que son. Hay que ir a los anales de la historia porque a partir del 56 se construye toda la teoría vírica del tumor y que no existe porque ellos mismos llegaron a la conclusión que en un cuerpo con tumor, sin tumor encuentras y encuentras también un papel un virus de papel lo que sí es cierto es que según cambia el tejido cambian las poblaciones de microorganismos pueden subir cándidas, pueden subir eh, parasitarios pueden subir eh, bacteroides y a veces, esto es interesante porque hay la escuela americana que trabaja mucho lo que es flora intestinal mm, creo que es interesante o sea, no está descabellado porque cuanto más detritos, más muerte celular, más producción por lo tanto, más muerte más anabolismo, más creación tiene que haber más catabolismo por lo tanto, tantas cuantas se hacen, tantas cuantas mueren. Esto eh, es un proceso que eh, es propio, propio de la vida y, y de la existencia. propio. Por lo tanto, cuando el organismo capta en su flora que hay una aceleración del metabolismo, como es en un tumor, que se hacen muchas células... El organismo él mismo intenta limitar a estas células eucariotas, crean, creando ciertas familias de papilomas o de hongos o de protozoos más altas. Entonces, cuidado, no es cuestión de que hay que matarlas, sino que crecen porque el proceso necesita que se reduzca. Son como unos arrastradores de mierda. Por lo tanto, cuidado con tratamientos fuertes, potentes, sobre flora intestinal. Porque es un proceso muy interesante, de autorregulación. Muy interesante. Pero que, tampoco es cuestión de dejarlo, porque igual nos produce unas vaginitis, unas, unas colons muy irritados, pero que hay que, muy muy eh, pausadamente, eh, regularlo. Pero no atacarlo, porque... Podríamos, podríamos generar una situación eh, más complicada ¿Eh? por lo tanto, si vemos que en algún momento hay eh, eh, fuentes que nos dicen es interesante ciertas plantas ciertos eh, para poder eh, la flora intestinal regularla, puede ser interesante puede ser interesante mientras no sea de una manera no mientras no sea con un antibiótico sino a través de unas plantas puede ser durante un tiempo determinado un mes, dos meses o tres, interesante en América se hace mucho ¿eh? en América del Norte como el centro y sobre todo en América del Sur se utilizan ¿eh? se utilizan eh, diferentes tratamientos con plantas para regular esta flora que está trabajando mucho, mucho Por lo tanto, la formulación del 56 fue la que, primera formulación que se hizo fue la que ha llegado. Sin embargo, el contraestudio no llegó. Se quedó allá. Por lo tanto, yo estoy en condiciones en estos momentos de decir que la teoría viral muy bien entredicho. Muy bien entredicho. Y que cuando en el organismo se da una... Eh, descontrol o desequilibrio de nuestra flora intestinal nos está diciendo que está intentando que toda la actividad tumoral baje no quiere decir que no haya que hacer un tratamiento pero de una manera pausada no intensa y no directa y con tranquilidad y haciendo bien las cosas ¿Eh? concretamente sobre el tema de autismo que laciones, ¿no? Eh, dio una reflexión muy muy interesante si nosotros estamos con nuestro estómago, con nuestro intestino eh, muchas personas con eh, problemas neurológicos presentaban muchas alteraciones de la flora intestinal intolerancias, eh, cuestiones de colon muchas cosas de tal manera que comportaba muchas veces picores enormes a nivel de las salidas de nuestro periné salida anal, salida de orina y salida vaginal en el caso de la mujer o de las niñas o... entonces eh, se empezó a atacar esto hasta que eh, los alemanes descubren que aquí como hay una absorción o sea pasan los nutrientes de la digestión hacia la sangre en momentos del día sobre todo a la noche pero en momentos del día hay una osmosis inversa pasan los detritos y los desechos y los contaminantes de la sangre al intestino. En una osmosis inversa. Osmosis significa que yo, esto es una osmosis directa, en que yo, por exceso de nutrientes, paso del intestino a sangre. Y eso es inverso. Por exceso de sustancias, pasa al, al revés al intestino. Entonces, esa, esa visión nos hizo interpretar que cuando se manifiesta a nivel de nuestra flora, pausa, cuidado, tranquilidad veamos lo que durará si hace falta ayudar acompañar, pero de una manera muy pausada ¿Eh? ¿qué sucedía en las situaciones de lesiones neurológicas? pues que un aluminio, un mercurio unos hidrocarburos unos insecticidas estaban ahí y entonces el organismo tenía que eliminarlos como hacía, pues las cándidas se hinchaban pero no solamente de, de, de nutriente sino empezaban a reproducirse ¿Eh? porque son sistemas muy inteligentes a la mínima que cambie un estetococo o una estructura de papilovirus el hongo cambia también puede reducir si es un antibiótico eh, puede reducir el nivel de hongo si es un metal puede reavivarlo y pasar pues, una catidiasis no es la candidiasis lo que me produce la ceguera o lo que me produce todos aquellos trastornos que se anuncian en Internet con la candidiasis. No, no, es el sistema interno el que está haciendo que la candida se ponga a funcionar. Es una consecuencia, no es una causa. ¿Eh? Esto es importante si en un momento determinado nos ofrece o ofrecemos la posibilidad de algún recurso terapéutico. Bien, por lo tanto, esta eucariota, que es esta célula, eh, tiene una reproducción, tiene una reproducción y una vida, y una vida media. Y nos habían enseñado que esta reproducción de las eucariotas era dos hijas esto es lo que nos habían enseñado en los estudios esto lo comenté en Madrid, ¿no, Javier? después de que tú comentaste me parece que la mitosis comenté y eso es lo que nos habían enseñado en la escuela en la universidad y en secundaria hasta que en 1990 más o menos, yo al menos lo empiezo a oír que eso no funciona así no funciona así sino que funciona que nuestra célula eh, hace eh, células hijas para reemplazar las que mueren pero es que continuamente está haciendo células anómalas continuamente que lo correcto no es lo que nos habían enseñado sino lo correcto es que continuamente nuestro sistema entiende ahora explicaremos por qué que no es perfecto, y ante la imperfección, crea formas imperfectas. ¿Qué quiere decir? Que este mapa genético, para hacer dos hijas, tiene que recibir una información. Si recibe otra información, habrá dos hijas y habrá, además, células que no sean eh, acabadas que decimos atípicas, o un mayor número, lo que sea. Y que cuanto más células eh, atípicas hacen, la vida media, que puede ser de un día, si es un, un, una célula del colágeno, o si es una eh, plaqueta, puede ser por pues, tres meses, o si eso le prácticamente un año, pues estas células, eucariotas, tienen una media, vida media altísima. Eh, con su imperfección viven mucho. Viven mucho. Esto es la reproducción, la mitosis. Las, las procariotas eh, cada hora están haciendo células, ¿eh? si tú las pones en estrés en una situación cada dos horas, por eso se utilizan en ingeniería genética, porque le inyectas una insulina y te hace cantidad de insulina, le pones en estrés a la bacteria, un esterichia coli o lo que sea, le marcas el, en el seu cromosoma la molécula que quieres una insulina y te puede cada hora dar una molécula de insulina. La eucariota, la procarietad puede ser muy rápida si las condiciones de estrés que vive de distrés que vive su persona porque es una persona intelectual puro eh, le puede, se puede estresar de tal manera que cada hora puede estar reproduciéndose ¿Eh? si tiene su, sus alimentos y sus situaciones para gran velocidad ¡Madre mía! ¿eh? normalmente es cada 24 horas ¿eh? la... La eucariota es cada 24 horas. Si tenemos condiciones normales, hace una célula nueva, pero puede hacer cada hora. Por lo tanto, eh, la reproducción sería aquella mm, eh, duplicación de la célula madre que da Hijas bien hechas y hijas no tan bien hechas. Así es. Así es. Sin embargo, esto ya está contemplado y esto es un sistema que él mismo se regula. Porque continuamente todas estas formas que ya eh, tienen la vida hecha, como las que son formas atípicas, nuestro favocito lo eliminará porque está dispuesto a lo largo de todo nuestro cuerpo. que significa que lo ingerirá, lo meterá dentro y lo eliminará y lo eliminará con el fagocito. Esto es lo que decimos el terreno o nuestra capacidad inmunitaria o inmunidad. La inmunidad no tiene más secreto, lo que pasa es que se ha especializado mucho actualmente, ¿no? La inmunidad no tiene más secreto que entender que el organismo, el mismo, se va eliminando y se va regulando. Lo que se produce en exceso, lo que se produce tiene una vida y se va fagocitando. Lo que se produce en exceso tiene una vida o no, porque hay células que tienen mucha eh, vida media, se va fagocitando. Y se va eliminando en forma de orina, en forma de esqueleto, en forma de sudor, en forma de mucosidad, en forma de, de lágrima, en forma de líquido intraarticular, sinovial, en forma de todos los productos de desecho de nuestros órganos de eliminación. ¿Eh? Una menstruación, una orina, una defecación, un sudor, unas mucosidades, unas lágrimas un líquido interior son productos de eliminación que llevan todos los desechos, además de otras cosas, que eh, son mmm, eliminados hacia, se necesitan eliminar hacia el exterior. Por lo tanto, este es un sistema que como tal funciona. Pero. Una de las cosas importantes es que cuando estas células atípicas empiezan a hacerse muy numerosas, el organismo tiene que fagocitar con gran frecuencia e intensidad. Por lo tanto, cuidado en las personas que estamos con el tumor, con el cansancio de nuestro sistema inmunitario. ¿eh? Cuidarlo mucho, que es lo que hoy comentaremos. Cuidarlo mucho, porque el sistema le está pidiendo mucho trabajo. El sistema está gastando cantidad de energía anabólica, anabólica significa crear células. Y es que la respuesta automática, que no depende de nosotros, es ingerirlas. Por lo tanto, nuestro sistema inmunitario representado por células que ingieren, está trabajando muchísimo, muchísimo. y que además no lo podemos afrontar únicamente con una alimentación detoxicante, limpiadora, con reposo, con hidroterapia con reposo, con hidroterapia y explicaré con el empleo del agua externamente porque nos dirán en el hospital, no, no, vida normal ¿cómo es posible vida normal si lo que mi tumor me dice de siempre es el cansancio? ya no digamos cuando estamos sometidos a una quimio o a una radio o venimos de una cirugía pero lo que decimos normalmente cuando estamos con el tumor es que pasamos temporadas que no atrapamos que no es como antes que llegaba, ahora no llegó. o porque tengo el sueño cambiado o alterado o porque necesito dormir más o porque necesito hacer otras cosas no puedo seguir ciertos ritmos pero eso no me dirá. Como ellos únicamente lo que hacen es pim pam pum aquí esto ni se plantea. Y esto es energía pura. Yo tengo que tener suficiente proteína para crear células, grasas e hidratos de carbono. Si esto me está estirando mucho mi sistema de nutrición, mis reservas, y es que me está estirando muchísimo la limpieza del organismo, la fagocitosis. Eso es energía pura. pura llamemos de eléctrica, magnética, química luminosa, vibratoria, la que queramos o el conjunto pero eso tiene que reponerse cómo hay que parar esta actividad hay que reponer esta o sea, no me vale a mí decir únicamente, vengo con la quimio, con la radio a pim pam sacudir esto. no, no, no es así tú creerás que es así porque estás mal informado. Pero aquí actúa todo este sistema. Esto es importante. Saber lo que te dicen, que vale la pena, y saber lo que no te dicen. Que te deberían decir toda la información, ¿no? Y luego tú dices, oye, pues cambio los ritmos de trabajo, si estaba de noche que desgastan mucho, pues igual vale la pena a la mañana, a ver si puedo hacer la gestión esta. Porque si te dicen, no, no, haga ah, usted la vida normal, pues dirá, pues continúo con los monoturnos. ¿Entiendes? O sea, saber que nuestro sistema está trabajando mucho. Mucho. ¿eh? Por lo tanto, necesita, necesita reponer. ¿Cómo reponemos? Pues reponemos con reposo. Reponemos, reponemos con ayuno. En ciertos momentos, ¿eh? si estamos con muy poco peso, ya es otra cosa. ¿eh? Pero si estamos con un peso, nos mantenemos, hemos ganado, el ayuno es un buen reposo. Buen reposo porque no tenemos que digerir. Y en el eh, fenómeno de digerir se nos va mucha energía. Se nos va prácticamente de las 2.500 se nos van unas 500 calorías bueno, a veces igual viene bien estas 500 no cargas es así, hombre es una quinta parte, alguien te dirá ese que chiquillo no estoy diciendo tontería es que es una quinta parte de mi energía en situaciones límite igual me va de una quinta parte de mi energía, por lo tanto explícame cómo funciona y si un ayuno es interesante, no es interesante en qué momento ¿Eh? una generación de, de, de calor o de fiebre o calor. Yo me puedo hacer una sauna, me puedo hacer un baño calentito, puedo tomar algo caliente y luego me estiro y me tapo bien. Y estoy una horita, horita y media reposando, si quiero dormir duermo, si no quiero dormir no duermo, pero me creo un poquito de calor. ...como también podemos hacer con el agua fría. Hay personas que el agua fría se hacen su duchita... ...hacen unos ejercicios, entran en el calor y se van a la cama. ¿Eh? Pero para las personas que igual no estamos tan ensayadas... ...podemos crear un calor a, con un calor. Pero también lo podemos crear con un frío. Importante esto. ¿eh? Y siempre llega a ser en ciertos momentos de generar más energía crearla desde una reacción frío-calor, que no calor-calor. Frío-calor nos hará que todo nuestro sistema funcione. Calor le evitaremos que nuestro sistema funcione. Nos sentiremos bien, que ya está bien, pero mmm, con el frío se busca una reacción poco a poco, no bruscamente, a lo largo de los meses, muy interesante muy interesante sin embargo, utilizaremos también la fiebre en otro momento, como comentaré o sea, mucho calor para que haya fiebre eh, no he comentado la manera de detectar que este sistema está funcionando potentemente no tenemos otro que la fiebre o sea, la fiebre es la manifestación como el hambre es la manifestación de que necesitamos nutrientes, la sed, que necesitamos agua. Pues la fiebre de que nuestro sistema inmunitario de ingerir lo que está sobrando eh, sería la fiebre. Por lo tanto, valorar muy bien cuando yo estoy con un tumor la fiebre o si no voy al hospital, si acepto que no me den nada o si tengo que eh, ponerme en manos de un hospital. Eh, valorarlo, valorarlo, ¿Eh? valorarlo, porque pueden surgir épocas de fiebre en mi proceso tumoral que los puedo pasar bien, porque no responden a que estoy ni con angina, ni con un bronquio, ni esto no, no, sino que mi cuerpo necesita, durante temporadas, poner al máximo mi sistema inmunitario, mi terreno. Esto es importante, ¿eh? O sea, no solamente ver que la fiebre es negativa. Y si quieres fiebre al hospital, me dirán en ocasiones, no, no, veamos a ver, veamos a ver a dónde me lleva la fiebre, a dónde me conduce. Veamos a ver, ¿eh? Si sí podemos, ¿eh? <tose> El, una manera muy interesante también de eh, dar energía al sistema es el ejercicio. El ejercicio, luego hay muchas exaltaciones y tipos de ejercicio. ¿eh? Otra manera muy interesante de dar reposo al sistema es eh, el aislamiento, la meditación, la conciencia, la propia observación, el silencio. Muy interesante también, por lo tanto. todo lo que es aislamiento como es meditación como es concentración como es en forma de Tai Chi como es en forma de Reiki eh, muy interesante como reposo cómo generar energía generar eh, las nuevas energías calóricas, lumínicas o sea, vibratorias eléctricas, magnéticas radiactivas que necesita todo este sistema que necesita todo este sistema el otro día comentamos, estábamos hablando del sol y comentábamos sabéis la, la exposición graduada de 15 segundos durante 3 meses 6 meses, 9 meses una horita cuando ya se ha dado el crepúsculo del día cuando viene el crepúsculo de la noche una horita pasada la mañana y una horita la noche antes del anochecer eh, poder hacer eh, mirando al sol el baño de sol curiosamente comentaban que el, la, la electricidad o la energía fotovoltaica de la célula cuando llevas ya tus seis nueve meses con esta práctica, eres capaz de incluso prescindir de alimentos, porque en contacto con el sol, la célula, la célula pone en funcionamiento su energía fotovoltaica con una facilidad enorme, con mínimos nutrientes químicos, pero sí eléctricos, magnéticos, luminosos, radiactivos, como son los que da el sol y que posiblemente quede también químicos ¿eh? y también nos dé su azufre seguramente nos dará su hierro nos dará a través de la mirada ¿eh? pues curiosamente nosotros nuestra capacidad de energía la hemos de poner al máximo o de eh, gener generarla porque el organismo está trabajando muchísimo a muchísima velocidad produciendo muchísimo y eliminando muchísimo por lo tanto todas las medidas de reposo desde el reposo propiamente, el ayuno la fiebre, el calor el ejercicio el, la meditación, la concentración Reiki, Tai Chi que vayan a este... en este sentido un mundo abierto un mundo abierto un mundo abierto, ningún podrá decir que son mejores ni peores Será la persona la que con conocimiento decida, ahora hago esto, mañana hago lo otro. ¿Eh? Es muy curioso actualmente, la que no sé si es positivo o es negativo, la pequeña diferencia que hay entre los servicios de oncología y la asociación de oncología. La asociación de, fam de familias, o sea, no la, de, no la de oncólogos. Los oncólogos dicen que todo lo que no está demostrado no vale. La asociación dice, oye, pues eh, algunos aspectos de meditación empiezan a hacer, lo contemplan. El reiki, eh, constelaciones, eh, ciertos eh, procesos emocionales, el trabajo. Y es curioso que los servicios de oncología esto ni lo contemplan. Como máximo permiten que la asociación eh, pues pueda tener un planteamiento un poquito más abierto. Yo no sé si es positivo o negativo. ¿Eh? Porque también, por otro lado, las asociaciones hacen una función que no hace el servicio nuestro de enfermedad. ¿Eh? Entonces... Recapta, no recaptan los servicios de oncología, los grandes recaptadores de las investigaciones de, de quimio, de radio, de, de cirugía, las están haciendo las asociaciones de España y de Cataluña, por lo tanto, que no sé si es positivo o negativo. Lo único que os digo es que las asociaciones aceptan algunas cosas, mientras que los servicios, hasta que no lo demuestran, eh, continúan con su su línea ¿Eh? por ejemplo la experiencia de Mataró de Mataró donde estaba Pilar la compañía Pilar oncóloga y homeópata en el hospital de Mataró sí, el nuevo hospital de Mataró fue una experiencia del año 2000 al 2003 o 2004 que era englobar lo que era la oncología convencional con la oncología eh, complementaria. Mm, la última información que tiene es que el que eh, unificad. está unificado como estaba, está disgrega. Eh, o sea, ahora no se hace la reflexoterapia, no se hace la meditación, no se hace dentro de, de oncología. De... O sea, fueron unos tiempos de, bueno, pues de, de cierta cobertura eh, ab pero... Pero supongo que la gente está trabajando. Está trabajando para qué, porque son cosas que, que se ven, que se ven clarísimamente, que pueden tener beneficio para las personas